¿No te pasa que una parte de ti te dice que vayas por todo sin mirar atrás? Pero la otra te grita que ya no puedes más Dime que no soy el único Toda una vida luchando ¿Y qué me vas a contar? Que ya no quieres llegar o que las cosas así no se dan Pero todo lo que tú me digas, siendo sincero No me retira, de lo que quiero que sé muy bien que tengo toda una vida sí, sé que puedo, puedo. luchar a contracorriente Llegar, sé que debo llegar Más vale maña que fuerza, es mucho mejor Callar y escuchar, así que cuéntame ¿Qué tienes en contra mía? Dime todos los detalles, prometo ayudarte Aunque lo que me hables sean palabras vacías porque si uno no lo hace, entonces ¿quién creo que nadie? Porque pelear no voy a perder, si no voy a jugar, no gane ni empate. La Inteligencia implica muchísimas cosas. Aprendí razonar. La falta de atención no trae nada bueno, lo bueno lo traen las personas. Pon atención, escucha y razona. A veces el mejor consejo lo da quien te habla sobre sus problemas como persona. Solo perdona, no todo es personal. Si algo uno marcha muy bien, recuerda que hay quien de verdad sí está pasando lo mal. Y esto me ayudará o dime cómo funciona Porque aparentemente me siento igual que hace cinco minutos, cinco minutos Igual que hace, una semana, que hace una semana Igual que hace 4 meses, cuatro meses. Y, es que, y es que... Todo lo cantado me lo repites a diario A veces me sirve pero normalmente eso no me funciona ¿Dónde está la felicidad cuando pesa más este calvario? A veces todo esto se esfuma, pero el dolor no perdona ¿Y qué me vas a contar? ¿Por qué me dices que tengo que aguantar? Sin garantía de por medio, mirándome serio, me veo al espejo y entiendo que esto tiene que cambiar Estoy lo mal, el niño creció, la casa cambió, la situación no, el tiempo escapó Y para variar, padezco de soledad, me encuentro rodeado, familia, amigos, novia Y mi castigo es encontrarme conmigo y nadie más Dole de verdad que no hay nadie conmigo El único amigo que me escucha es quien tiene los audífonos en el oído. que ahí estás Te digo que soy Un fucking cobarde, no aprendo de nadie Me creo especial, más quien sigue pagando Todo es mi papá Creo que esta es la primera canción Sincera, me odio, y me amo, rapeo y me grabo en el fondo Me escondo de todo lo que a mí me pueda dañar Ya no puedo más Cantando canciones de amor y otras de reflexión Me digo que aguante más, ya no la aguanto Es un bajón más no puedo parar. Dice que cuando lo escucho un amigo o algún hermano es más que seguro que alguno me preguntarán que si sigo mal. Y lo que me queda para contestar es que estoy al fin que todo va muy bien que escribí esto por alguien más. Que no pasa nada. Que me siento a gusto en mi casa, feliz en mi cama, aunque por dentro sé que de verdad me estoy sintiendo mal. Y digo que me lo paso genial. Me hago el fuerte por fuera, valiente por dentro muy depre. Lo único que sé es que me siento fatal. ¿Por qué estoy tan mal? Lo negaré todo, me siento un cobarde Te canto, sé fuerte, solo hago alarde De cosas que duelen hasta rabiar ¿Qué maldita es la soledad? Carcome, te aplasta, te asfixia, te araña Te muerde, te acaba, pero no te mata bien a amenazar Y para variar Salgo de casa, trabajo entre lazos Vienes y me abrazas, me quito y me marcho Me dices que pasa y te digo que nada.